Hola a todos, bienvenidos a este programa de legado cultural que se llama La importancia del desayuno en el buen desempeño de los estudiantes universitarios y para ello tenemos dos objetivos principales, que los alumnos conozcan los principios nutrimentales en los que se basa la importancia del desayuno para un buen funcionamiento en clase. Y el segundo objetivo es que los alumnos aprendan formas prácticas e ideas para desayunar bien y también de forma práctica, que sea fácil. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a la nutrióloga Brenda Piedra de Orozco, que es supervisora de calidad en alimentos Colpac. Bienvenida, Brenda. También tenemos al doctor Luis Arturo King, que es eh, subdirector de Universidad Promotora de la Salud UM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros en esta plática, charla, pero llena de información. Queremos que nuestros estudiantes eh, entiendan, conozcan, entiendan, comprendan y lo lleven a la práctica, ¿verdad? Eh, la importancia de alimentarse bien. Así es. De desayunar, especialmente el desayuno, ¿verdad? Y, y de visualizar también los factores que están este, haciendo que ellos no desayunen adecuadamente y no se alimenten y por lo tanto no produzcan correctamente, ¿verdad? Y no... Eh, pues saquen el, el, el jugo de su carrera, de sus estudios, que son para, es para lo que están aquí en la universidad. Sí. Así que queremos que ellos tengan éxito y por eso queremos que entiendan que la cultura de alimentarse bien, y en este caso específicamente del desayuno, es muy importante. Y, y digo esto porque visualizo que los alumnos que, con los que yo me relaciono, si yo le pregunto, ¿desayunaste hoy? Me va a decir que no. Y si le pregunto mañana, me va a decir que no. Y cuando me dice, sí desayuné, pero nada más me tomé un juguito. Me comí un chocolate. Me tomé una soda. Entonces, dígame con qué material nos estamos ¿con qué material fisiológico nos estamos enfrentando a, a las clases, a memorizar cosas, a recordar, a, a, a que todos los procesos cognitivos funcionen en nuestro cerebro? Eh, yo veo en esto, honestamente, una problemática. Yo soy padre de hijos y también este, sé la problemática que es levantar a un adolescente y que vaya a este, desayunar. Bueno... Ustedes tienen mucho conocimiento y queremos saber algunas cosas. Y ya ahorita les dije un poco eh, la problemática, ¿verdad? Así es. Y también surge la pregunta, ¿pero por qué no desayunan? Sí, ¿cuál será o sea, la causa de que nuestros alumnos no desayunen, incluyendo los internos? Sí, es eh, hablar del desayuno de verdad es... Es un tema extremadamente amplio, porque como platicábamos antes de, de empezar, eh, es multifactorial, ¿no? Y está la pregunta de por qué no desayunan, pero también está la pregunta de qué desayunan, porque hay algunos que pueden decir, ¿sabes qué? Yo sí desayuné, pero ¿qué desayunaste? No, pues un refresco y unas papitas, ¿no? Y a eso un le llaman, un pan, ajá. Eh, y a eso le llaman desayuno, ¿no? Entonces... Hay, hay mucho, mucho, mucho de qué platicar, eh, no solamente el no desayunar, sino el qué estás desayunando, cómo estás desayunando, cuándo estás desayunando. Entonces, es, es algo, es, es, como les decía, es un tema muy amplio, es, es, hay mucho que, que platicar, pero como decía eh, aquí la licenciada, eh, ¿por qué no están desayunando? Es, es la primera pregunta, ¿no? Y un problema cultural. Yo creo uh -huh. que se genera por hábitos que vienen desde el hogar y Así que no todos tienen ese hábito del desayuno. No o de han desarrollado la cultura. La cultura o desayunar correctamente. Así es, y es que si hablamos del desayuno como cuestión cultural, nos damos cuenta de que es una cultura ya tanto de niños como de adultos. ¿no? Queda este lapso en, en los jóvenes, adolescentes, de que pues no desayunan. El niño, ¿por qué desayuna? Porque la mamá lo obliga, ¿no? Sus padres lo obligan. Exacto. El adulto, ¿por qué desayuna? Porque sabe que lo necesita. Pero está esta etapa en la que los jóvenes, pues todavía están cada quien creando su propia perspectiva de la vida, de qué es bueno para mí, qué, es, qué no es bueno para mí, ¿será que lo hago, será que no lo hago? Y muchas veces en esta etapa los jóvenes prefieren dormir un poquito más, ¿no? que eh, levantarse temprano a tomar el desayuno o a tomar alimentos que de verdad necesitan. ¿no? Uh -huh. y, y entonces tenemos al clásico o típico alumno que se duerme en clase. Eh, sí. Es correcto. Y, y no solamente en una clase. Yo soy maestro, tengo alumnos y de pronto vemos algunos que están cansados, bostezando... Con unas ojeras tan grandes, sin desayuno. Uh -huh. Y yo estoy pensando en mi mente como maestro, ¿será que mi alumno está realmente aprendiendo? Y es, es una pregunta que la mayoría de los maestros se hacen y que es de verdad es muy importante hacerse esa pregunta. Eh, algo que es muy importante que nosotros conozcamos, fisiológicamente el cerebro funciona con glucosa. Es correcto. Ese es el alimento del, del, del cerebro. Entonces, imagínese un cuerpo, un estudiante, que sí cenó, pero digamos que cenó muy poco, nada más algo muy leve, ¿no? Entonces, de, digamos que tomó ese alimento a las 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 7 de la mañana ya tiene 12 horas de ayuno. Si no desayuna y se va a la escuela, pues va a seguir con ese ayuno demasiado prolongado y el cerebro va a tener que trabajar con reservas de glucosa, por eso es importante, o como se dice, el desayuno es el alimento más importante Así del es. día. Así porque es. Porque necesitamos recuperar energías después de esas 8 o 10 horas Así de es. ayuno intermitente durante la noche. Y, y es que normalmente uno piensa, bueno, durante la noche estás descansando, no pasa nada, pero no es cierto. Durante la noche es el momento en el que el cuerpo también gasta energía, gasta nutrientes, porque si hiciste ejercicio durante la noche es donde el cuerpo se repara, se rep los músculos se reparan a sí mismos, hay algunos procesos de producción de enzimas, producción de, de, de algunas cosas esenciales para el cuerpo, eh, se quema energía también con la respiración, con todos estos procesos metabólicos, entonces el cuerpo está quemando, eh, glucosa está quemando energía, está quemando nutrientes, entonces si todavía te vas y prolongas tu ayuno, pues ya le estás claro. quitando al cuerpo esa primera fuente de energía que necesita para funcionar a lo largo del día. Y ya están contestando esta, esta pregunta, ¿por qué es importante el desayuno en estudiantes universitarios, específicamente universitarios? Sí, es, es muy importante. Eh, se ha encontrado ya, hay muchos, muchos, muchos estudios. Este, entra a cualquier plataforma académica y se pone a buscar importancia del desayuno. Va a entrar infinidad, infinidad de artículos que ya hablan sobre la verdadera importancia del desayuno. No solo de tomar el desayuno, sino de la calidad del desayuno. Y, y la calidad que mencionas, que no sea un desayuno ligero. Porque por lo general los jóvenes se comen un pan, un yogur... Y a las dos horas ya tienen hambre porque no está dando la saciedad que el cuerpo necesita. Ah, y me es. gustaría mencionarles algo que dice la hermana Hede White en el libro de consejos sobre el Régimen Alimenticio. Dice que es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano. Es, es, es, es cultural, sí. ¿no? Uh -huh. Pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en la mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento. Que en la segunda o tercera comida del día, pues no necesitamos tanto. Sí. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Uh -huh. Hágase el desayuno la comida más sustancial del día. Por eso dicen que hay que comer como reyes. Así verdad? es comer como príncipe, desayunar como reyes, perdón, comer como, comer príncipe. como príncipes y cenar como mendigos. Pero ¿verdad? normalmente lo hacemos al revés, lamentablemente, culturalmente lo hacemos al revés, la verdad. Sí, porque la cena viene una hamburguesa, viene pizza, Así vienen es. alimentos eh? muy pesados, muy densos. Y por ejemplo, eh, vamos a poner una situación, ¿no? Vamos a poner como ejemplo una situación, eh, un estudiante, ¿no? Que vamos a ponerle 18, 19, 20 años, ¿no? Que viene aquí a la Universidad de Montemorelos a estudiar? Está lejos de su familia, está, se tiene que valer por sí mismo, él tiene que tomar decisiones, etc. ¿no? Eh, llegas, eh, estás en el dormitorio y te dicen a las siete y media tienes que ir a desayunar, o a veces antes porque a las siete y media ya tienes clases, ¿no? Y el estudiante, digamos que cuando estaba en su casa, le daba flojera levantarse. Claro. Y en su casa su mamá lo levantaba, pero llega a la universidad y no tiene quien lo levante. ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar el estudiante? Siendo bien objetivos, pues su decisión va a decir, ay, pues me duermo Prefiero 20 no minutos desayuno. más y no desayuno. Y al rato voy y me compro algo a la tienda, ¿no? Claro. Entonces es algo muy común. Que, que sucede? Lamentablemente, sucede mucho y usted le puede preguntar a muchos estudiantes sí. y es una, es, es una cultura, por así decirlo, que, que, que sucede mucho en estos ambientes universitarios. ¿Por qué? A, a veces, no, que me dormí tarde estudiando y prefiero reponer las horas en la mañana. Claro. O al revés, como me dormí muy temprano, ahora me levanto muy temprano y estoy estudiando, no tengo tiempo de ir a, a, a desayunar porque a tal hora ya empiezo clases. Uh -huh. O... Pues quiero dormir más. ¿no? O sea que tiene que ver también con el hecho de cómo maneja su agenda, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí ¿Y por eso. Especialmente los alumnos que, que, que están llegando, ¿verdad? Todavía no saben cómo manejar su horario, no no han aprendido a manejar una, una agenda ellos solos que no dependa de sus padres. Porque okay, ya ves, tu padre, tu, tus padres siempre te están diciendo, haz esto, te falta esto, desayuna, come, cena, no te duermas tarde, etc. Pero cuando ya esa figura ya no está, entonces este, ellos tienen que ser sus... Tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Tus propias decisiones ¿sí? Ajá, y administrar sí el tiempo, <coughs> aprender a administrar sí. el tiempo. Sí, porque luego dicen, es que no me da tiempo, por eso no desayuno. A ver, hay un, debe haber un tiempo para todo. Sí, ¿Mm? Pero sí es una problemática. Sí, eso. sí, sí. Y es que... Algo que también puede ser muy común es que un estudiante diga, es que me levanto y no tengo hambre. No, sí. no, no me da hambre eh, a, a esa hora. Bueno, hay que ver por qué no tienes hambre. ¿A qué hora te dormiste y a qué hora ingeriste tu último alimento? Sí. Puede que a lo mejor me eh, cené a las 11, 11 y media de la noche y me acosté a las 12, ¿no? Claro pues, obviamente, todavía tienes el rezago, por así decirlo, de los alimentos que consumiste. A lo mejor no vas a tener suficiente hambre, te vas a sentir todavía, dijeran por ahí, empachados, sí. ¿no? Te lleno, entonces... Eh, hay que, por eso comentaba al principio, es mucho de ver el cómo, el cuándo, el qué, o sea, el desayuno es un es un tema sí. extremadamente Humble. amplio. Por eso es <risas> importante cuando mencionas de que no tienen hambre al levantarse, uh -huh. una recomendación es que para, tener, para consumir un buen desayuno es importante cenar tres horas antes Así de irse es. a la cama, ese es el primer paso, claro. sí. porque si no, en la mañana no vas a Así tener hambre. Es. Y aquí se conjunta con otro hábito, que es el descanso. Porque uh -huh. si dices, tres horas antes de irte a la cama, pero si te dormiste a las tres de la mañana, también. Entonces, eh, también tienes que saber descansar. Es correcto. Y la manera como descansas va a influir mucho en cómo te levantas, con qué ánimo, para ver si tomas el desayuno o no. Y los alumnos externos, yo pienso que también, bueno, <risa> tienen un problema grande también, porque muchos de ellos tienen que fabricar, hacer ellos mismos su alimento. ¿Verdad? Así es. Este me decía, es que no sé qué hacer en la mañana, pues me como un pan, solamente. Y sí. Y digo, la noche anterior debiste haber hecho una avena, ponerle algunas pasitas. También debes haber hecho planes de comprar alguna fruta, de hacer alguna. Pero eh, un alumno externo es muy difícil que haga esto. Entonces, con un cerealito se va a clases. Y, y hablamos de cereal, pero culturalmente el cereal no representa lo que debería. ¿No? Porque eh, Azúcar siempre, y... Exactamente, porque decimos, ¿cuál es el desayuno ideal? Ah, debe contener cereales. Es correcto. Y luego, luego, culturalmente, ah, cereales. No, Las quiero, no quiero decir marcas, pero son cajitas que con un tigre, con un elefante, <risa> sí. con, ya no traen, ¿verdad? Sí. Pero instantáneamente, ah, un cereal, cereal con leche, pues va. Sí. ¿no? O, yo vi, por ejemplo, a un alumno en la escuela que llevaba bombotas y dije, ¿qué traes ahí? Me dice, mi cerealito. Frutilupis, sí. de colorcitos. Sí, sí, sí, es sí. pura azúcar también. Por eso es importante pues elegir este, sabiamente lo que vamos a comer. Y eso y, no, ¿sí? eso nos lleva a la siguiente pregunta, perdón. ¿Qué uh -huh. debe desayunar a un estudiante universitario? para rendir mejor en sus estudios. Exactamente, y como mencionabas ahorita, cereales, ¿verdad? Pero cereales integrales de preferencia, que son ricos en fibra, ¿verdad? Que aportan una buena cantidad de carbohidratos, que nos dan energía y vitaminas. ¿Y cuáles son esos cereales? Pues... Sí. Una granola, avena, amaranto, ¿verdad? El pan integral, una to tortilla también cuenta como un cereal que te va a proporcionar energía también, ¿verdad? Uh -huh. Y fibra y no una energía rápida como es el cereal comercial. Así es. Es importante. O sea que otro? los cereales comerciales no cuentan, uh -huh. queridos alumnos, para esto. Así ah, es. Eh, <risa> las cajitas, todo eso es solamente un montón de azúcar sí. que no nos va a llevar a ningún lado. Sí, es que tenemos que romper ese, ese paradigma cultural en el sí. que cereal es el de cajita, no es cierto. Cereales integrales vienen siendo la avena, el centeno, el trigo, la cebada y que son muy fáciles de preparar en realidad. Porque eso es con que tú lo hiervas un ratito, le pones canela, le pones un poquito de miel si quieres y si quieres un poquito de leche de soya y ya te queda un desayuno le pones fruta, le pones eh, semillas, que, cacahuate, almendra, nuez, que también son sus grasas naturales, bueno, quien la nutrióloga puede hablar un poco más de eso, es pues, eh, su área de, de expertise. pero es, así es como podemos hacer un verdadero cereal, sí. ¿no? Eh, un desayuno saludable, y es que tenemos un problema cultural, eh, yo mismo lo viví, lo más seguro es que algunos de ustedes también, a mí de desayunar me daban cereal de cajita, cereal con leche, y a veces todavía hasta le ponía chocolate en polvo a la leche, y así me mandaban a la escuela. Y se creía que ese era un desayuno buenísimo. ¿Por qué? Porque la televisión te anuncia, y la caja misma, fortificado, con vitaminas, minerales. Hierro. Hierro, con todo eso. Entonces, se tenía esa, ese concepto de que ese era un desayuno completo. Y así te lo anuncian en la tele. Entonces, tenemos que empezar a romper esta, esta cultura insalubre, por así decirlo, para aprender a cómo debemos de verdad alimentarnos. O esa falsa mercadotecnia, Exacto. más que nada. Porque, pues... Un desayuno con cereales comerciales, pues, me va a dar energía momentánea, pero que no va a durar el tiempo que un estudiante requiere. Un buen desayuno necesita darte la saciedad para te, de que te dure esa saciedad de tres a cuatro horas hasta que venga la siguiente comida. Sí, y algo bien importante es que, sí, el cerebro necesita glucosa para trabajar, ¿ok?, pero al meterle cereal de azúcar, ¿no le estás metiendo glucosa? Bueno, sí, pero demasiada, demasiada y que te va a empezar a afectar en otras cosas. Aparte de que para que la glucosa se pueda utilizar, pues se necesita la fibra. Es correcto. Y un cereal de cajita no trae fibra. ¿Qué cereal de, eh, sí va a traer fibra? Pues los, los granos inter, integrales que, que ya hemos mencionado, para que esa, fibra, el, el, esa glucosa se pueda aprovechar y no te correcto. venga a afectar. Porque imagínese... Ayuno completamente durante toda la noche y lo primero que le metes es azúcar. Y estás desayunando así por 30 años, a los 30 años vas a ser diabético. Eso. O sea que es, es lógico. Así es. Y es un mal hábito. Por es. eso hay que complementar el desayuno no solamente con cereales, ¿verdad? Así es. Un ejemplo, pues hay que ponerle también fuentes de proteínas, ¿verdad? Un burrito de frijol. Con aguacate y mi, mi ensaladita, lechuga, tomate, ya hace un desayuno más completo, ¿sí? Bien. Hay desayunos dulces, hay desayunos salados también, pero pues hay que complementarlo con semillas, con fruta, ¿verdad? Con, est con lácteos, ¿verdad? Que hacen que al complementar todos estos este, alimentos, hagan un desayuno correcto para los estudiantes. Ajá. Escuchen cuidadosamente los alumnos externos que son los que tienen, digamos, más posibilidades de hacer ellos mismos sus propios uh -huh. eh, alimentos y planificarlos. Yo creo que tiene que ver también con eso, ¿verdad? De planificarlos. Yo veo que difícilmente un muchacho universitario planifica los, sus desayunos o sus comidas en su, en su casa. No, no, no es como ir al comedor, ¿verdad? En el comedor, uh -huh. pues ahí están los alimentos, alguien pensó por ellos, los hizo y simplemente los presentó y está ahí y con eso ellos tienen ahí todo lo que necesitan para funcionar así perfectamente es, bien. Así es, Y bueno, estamos hablándole a un público de estudiantes, entonces eh, poniendo, por así decirlo, a nivel de estudiante, ¿Qué puede desayunar un estudiante que tiene que correr a clases, que tiene que hacer tareas, que tiene que estudiar? Que se lo... durmió tarde. Que se durmió tarde, que a lo mejor tiene que trabajar porque tiene beca, ¿no? Digamos, ¿qué puede desayunar rápido y que sea nutritivo? Y, y aquí, pues, la licenciada me puede aprobar o reprobar, pero por ejemplo. La nutrióloga. ¿no? Sí, digamos porque, Y además, mamá, doctor. Además, mamá. Sí, porque digamos, las mamás son expertas. Así es. Digamos, por ejemplo, un coctelito de frutas con granola, un pan tostado y una este, no sé, con. con, con algunas nueces, almendras, este falta la proteína, ¿no? Uh -huh. Pero un vasito de leche de soya. O las semillas, vienen la proteína. Las semillas, viene la proteína, uh -huh. pero eh, muy sencillo. Práctico y es un desayuno rápido, ¿sí? Que, que puede usar un, de, un estudiante que está en, en, pues externo, ¿no? Si un alumno externo quisiera, por ejemplo, planificar sus desayunos, eh, ¿hay algún lugar en donde pueda de pronto ver cómo equilibrar bien sus desayunos, porque a lo mejor este, sí es un poco tedioso de pronto, ¿verdad?, hacerlo. Eh. Bueno, si hablamos de calorías y distribución, eh. yo creo que ahí sí es algo tedioso, pero en realidad pues la base es que el desayuno tenga una fuente de cereal, una fuente de fruta, una fuente de proteína, uh -huh. esas son las tres bases de un desayuno, que, que aquí como lo mencionó, pues la proteína puede estar en las leguminosas, pero también puede estar en las semillas. este, La fruta, pues de preferencia también para que sea un desayuno económico y nutritivo, pues fruta de temporada. Uh -huh. Naranjas, plátano, no sé, guayabas, dependiendo, que son las que están a un mejor precio y que también pues van a nutrir. Así es. Entonces, como yo mencionaba, puede ser un sándwich, un plato de fruta, un vaso de leche, ¿verdad?, uh -huh o un, ba un plato de granola que ya trae todas las semillas y los cereales, con la leche pues ya viene el lácteo que también viene la proteína este y la fruta y entonces se complementa un desayuno sencillo pero nutritivo y que debe saciar o cuando ya de plano es, no tuviste tiempo, eh, pues un licuado, ¿no? El licuado donde le pones también pues algún cereal, puede ser avena, o uh -huh. trigo, el, la fruta, le pones la bebida láctea, ¿verdad? Y entonces... Y las semillas, y pues tienes un, una fuente de desayuno nutritivo express, podríamos claro. decir. Claro, y, y usted dijo algo bien importante, uh -huh. planificar. Cuando no planificas, pierdes tiempo. Entonces, digamos, si yo, estudiante, me siento el domingo, por así decirlo, media hora, solo a planificar mis desayunos, y decir, tal día voy a hacer esto, tal día voy a hacer esto, tal día voy a hacer esto. Con eso te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Y no vas a andar corriendo y es que no sé qué hacer, no sé qué desayunar. ¿Sabes qué? Mejor no desayuno y me compro algo. Es bien importante. Hay algunas técnicas que se pueden utilizar para poder eh, aprovechar el tiempo, para poder eh, ir creando estos hábitos. Es, es importante. Sí, eso ahorita que mencionaste lo de crear los hábitos, realmente entonces quiere decir, queridos alumnos, que es crear una cultura de la buena alimentación. Uh -huh. y, y tenemos que hacerlo en este tiempo, ahora que están jóvenes y que se están formando, ¿Verdad? Porque eventualmente van a tener familias y van a tener hijos. Uh -huh. Y van a. Así es. A y tener que eh, poner buenas bases eh, alimenticias en base a una cultura desarrollada en la buena alimentación. Así en este es, caso, especialmente es. en el desayuno. Ahora, los alumnos internos, uh -huh. yo creo que no tienen pretexto, uh -huh. ¿verdad? Porque, porque tienen un horario nada más deben levantarse e ir y tomar sus alimentos y hacerlos. Yo creo que aquí sería bueno visualizar el hecho de que, o aconsejar a nuestros estudiantes para que vayan a desayunar. Uh -huh. Que el desayuno no sea opcional, sino que sea una, un asunto importante, que, sí. que, que cobren conciencia de esto. Así es. La verdad es que nuestro cuerpo aguanta que lo maltratemos Muchísimo. mucho tiempo. Y, y busca la manera de obtener energía por otras fuentes y ahorita como jóvenes no se ve, ¿verdad? No se ve el, el daño que le estamos provocando, pero ya llegan a sus 30, 40 o 50 y entonces pues las enfermedades salen a relucir, ¿no? ¿Qué tipo de daños se, se notan más eh, cuando uno no se ha alimentado bien en el desayuno? En el desayuno, ¿a corto o a largo plazo? a largo plazo. A largo plazo. Para bueno. que vean su futuro. <risa> de hecho, hay estudios que han demostrado que el no desayunar, al contrario de lo que piensa la sociedad, en lugar de provocar un descenso en el peso, uh, más bien hace lo contrario, te puede llegar a, a ocasionar obesidad. Esto es multifactorial también, ¿no? O sea, está muy relacionado no solamente con saltarse el desayuno, sino con lo que le sigue, qué estás comiendo después, pero el no desayunar te orilla a tener eh, alimentos más abundantes, a tomar decisiones más pobres con respecto a lo que necesitas. O sea que la comer. comida se hace más grande. Exactamente, el resto del día estás con más hambre, vas a comer más entre comidas tu metabolismo empieza a, a, a disminuir, a alentarse un poco. Entonces, sí hay muchas cosas, varias enfermedades que, que están relacionadas. Esta es la principal, ¿por qué? Porque de la obesidad se derivan muchas. Y la más común, Ajá. la diabetes tipo 2. Exactamente, exactamente. Y México está, Ajá. yo creo que en el top Así de los es. países. Así es, y es que el... El, no, el saltarse el desayuno, primero, hace que tu metabolismo empiece más tarde durante el día. Ya, con eso, ya tu cuerpo ya empezó, a, empezó mal el día. ¿no? ¿Qué va a ocasionar esto también? Que los niveles de glucosa e insulina sean irregulares a lo largo del día. Claro. Cuando el, el cuerpo tiene un reloj interno impresionante. Entonces, normalmente ya tiene tus hora, los horarios de alimentación y en esos horarios es que los flujos de glucosa, insulina y todas las demás eh, enzimas, hormonas, se van, se van moviendo. Entonces, si tú le quitas el desayuno, llega un punto en el que ya el cuerpo no sabe a qué hora mandar mandar las, las hormonas, la insulina, a qué hora absorber glucosa, etcétera Un desorden. Exacto, entonces se genera un desorden metabólico impresionante, que a, cuando estás joven no te das cuenta. No se nota. Pero llegas a edad adulta y ahí es donde empiezan lo que le decimos los achaques, ¿no? como decía la nutrióloga. Y como mencionas, eh, el reloj biológico o nuestra naturaleza biológica requiere de alimento al iniciar el día. Y uno dice, no, es que yo no necesito desayunar o, o mi cuerpo no me lo pide. ese es un Realmente es un pretexto porque en realidad nuestro cuerpo requiere de un desayuno diario. Y mire, eh, es muy común que diga, es que mi cuerpo no necesita desayuno. Uh -huh. Pero a media mañana, ay, me arde el estómago, ¿no? Y ahí está la gastritis. Y esas a son las consecuencias dan. a corto plazo. <risa> aumenta es. la acidez. Y uh -huh. pues el estrés de la escuela, las necesidades, más, no desayunar, pues ese es uno de los factores que pudieran ver. Gastritis. Falta de concentración que usted menciona, sí, sí, sí, sí. Debilidad, debilidad que se duermen en clase. Exacto, y eso está demostradísimo. Y no memorizan bien. Exacto, está demostradísimo que los estudiantes que se saltan el desayuno o que tienen una mala calidad del desayuno, tienden a tener problemas en concentración, en memoria y en resolución de problemas. Les va, un les va mal en, en todas las, las materias que involucren la resolución de problemas, matemáticas, física, química, todas esas. Y está también demostrado lo contrario, que los estudiantes que tienen una buena cultura alimenticia en el desayuno tienen un mejor nivel académico en todo esto, tienen una mejor eh, capacidad de resolver problemas, de salir de conflictos, eh, de memorizar también. Eh, por lo mismo, el cerebro trabaja con glucosa y, y, y no vayan, tampoco vayan a, a tomar esto de que, bueno, entonces me he hecho un shot de azúcar, no es, no es así como funciona, no es así como funciona, es... Eh, el cuerpo, digamos que el cuerpo es como un, un automóvil ¿no? de último modelo, ¿no? Está hecho para trabajar con gasolina. Claro. Si tú le metes agua, pues no va a funcionar. Lo mismo con el cuerpo. Está hecho para trabajar con cierto tipo de energía. Si tú le metes la energía que no es, pues no va a funcionar tampoco. Entonces, por eso es bien importante ver la calidad, el contenido, el cómo también. Porque si tú también está demostrado que los, las personas que desayunan muy rápido, o no, solo, no solo a la hora del desayuno, eh, también a la comida, en la cena, que comen muy rápido, pues no aprovechan. No eh, mastican bien. Exactamente. La, el proceso de digestión se retrasa mucho. Este, incluso también eh, cuando tú desayunas muy rápido y que no te tomas el tiempo <susurra> adecuado para desayunar, tiende a producir... También obesidad, ¿por qué? Porque eh, la leptina es una hormona que trabaja en el cuerpo pero que empieza, empieza a hacer efecto, por así decirlo, como a los 20 minutos de que tú empezaste a comer y que es una hormona que te dice, eh, ya estás lleno, ya párale. Entonces, si tú no le das tiempo a la leptina de hacer su trabajo, es decir, comiste todo, desayunas en cinco rápido, minutos, no y puedes comer más. Ah. Y cuando ya te ataca la leptina, esos son los momentos y no uh -huh. sé si a alguien le ha pasado de que oh, sientes y, la socia? <ríe> no que estás full, Comiste no te demás. puedes ni mover Comiste de y más. que hasta dices no lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí, sí. Es. Ese es el problema, entonces también tiende a generar... Es Por eso se recomienda dedicar aproximadamente 30 minutos a tu desayuno, comida o cena mínimo. Así es. Hay que disfrutarlo con calma. con calma. Así es. Porque y nuestro cerebro bien. también se tiene que conectar con nuestro Ajá. estómago para hacer esas conexiones y realmente dar las funciones de una buena digestión y una buena saciedad en tiempo, porque si levantamos tarde y dijo bueno voy a desayunar, tengo cinco minutos para desayunar, pues tampoco es así correcto, es, verdad, así hay que es. planear levantarse, dependiendo sus horarios, de tal manera que ustedes puedan dedicar los estudiantes mínimo. Así Líndale. es. Y otra cosa que también es, es importante, hablando específicamente de esto de tomar el tiempo adecuado para el desayuno, ¿no? eh, lo mejor que podemos hacer es tomar nuestros alimentos por tiempos. Y decimos, es que eso de por tiempos es nada más en los restaurantes finos. No, tienen una razón de ser. Claro. Primero, eh, la ensalada, después esto, después esto, ¿por qué? Porque así mismo le vas dando tiempo al cuerpo de ir así procesando también. lo que se va comiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Ah, tengo poquito tiempo, revuelvo todos los tiempos y claro. me lo como de jalón, pues como más. Claro. ¿no? Entonces, es. eh, por, eso, por eso es muy importante y, y mencionaba desde el principio y lo seguiré mencionando, es toda una cultura no es solamente desayuné sí o no, Tampoco es, que, o sea, tienes que ver qué desayunaste, cómo lo desayunaste, cuándo, dónde. Es muy importante lo que comentó este Brenda sobre desayunar, comer y, o sea, el, el momento en el que tú te sientas a, a comer tus alimentos debe ser de media hora. Uh -huh. Este Tiene su razón de ser, ¿verdad? Es correcto. Y, no lo había pensado porque eventualmente, digo, en algunos momentos yo también he desayunado de pronto rápido, ¿verdad? Uh -huh. 10 minutos, 12, máximo 15 minutos desayunando, creo que es lo más que yo he dedicado al desayuno. Sí, y también, también hay que ver otro factor eh, que, que tiene el desayuno, que tiene un componente emocional y social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú inicias el día desayunando con tu familia, con tus amigos, claro. platicando, pasando un buen tiempo, esta actitud va a ir a lo largo del día. Sí. Eh, el, eh, todas las comidas son momentos 100% sociales. Sí. Y afectivos Y en la cultura latina es lo más sí. normal no sí. la, comi la comida está ligada a las exactamente, emociones Exactamente Comemos emocionalmente Exactamente Especialmente el mexicano, ¿verdad? Ajá. Porque también la, la comida tiene mucho que ver la, sí. la comida del mexicano es muy emocional Así cómo es se mira, cómo huele Sí, cómo huele, sí, sí, sí Uno, La presentación es importante presentación. también uh -huh. Entonces, en esta etapa Bueno, en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero en esta etapa eh, de los jóvenes, que también están en una etapa totalmente emocional, el poder iniciar el día de una buena manera, rodeado de gente que tú aprecias, tomando el tiempo para iniciar bien, eso también va a tener un impacto muy importante a lo largo del día. Entonces, es importante también tomar en cuenta eso. Así es. Bueno, hemos tocado muchos temas. desde este Yo quería saber qué, era, qué es lo que significa la palabra desayuno. Bueno, desayuno eh, significa, es la primera este, comida del día, ¿no? Desayuno es el primer alimento del día. Uh -huh. sí. Es como quitar el ayuno. Sí, de, eh, de hecho desayuno. está formado de dos palabras, ayuno y desayuno. des. Ajá, es como que romper Eliminar el ayuno. Romper el ayuno o quitar uh -huh. el ayuno, exacto. Es, es el objetivo principal uh -huh. del desayuno interesante. Uh -huh. eh, eh, y, y entonces ya comentaron también que debe tener un buen desayuno que aporte lo que el estudiante necesita. Uh -huh. Es una edad curiosa, ¿verdad? la de la, la edad en la que uno es estudiante. Uh -huh. Está entre los 17, 18 sí. hasta los 20, 24 4, más 25 más años. Es una una etapa en la que en la que el, el joven y la señorita es muy energética, uh -huh. es energético. Es fácil decir, voy a jugar fútbol, después voy a ir a la alberca, luego agarrar la bicicleta, luego te pones a estudiar, voy a practicar en el coro. Voy, uh -huh. Y todo es necesita mucha energía. Así ¿verdad? es. Este, qué bueno que ya nos comentaron el tipo, y el valor y la variedad y el, y la calidad de estos este, alimentos. Eh, pero sí. ¿Están de acuerdo conmigo en que debemos formar una cultura sobre esto? Totalmente, totalmente. Eh, pero no es nada, como lo he mencionado ya varias veces y lo voy a seguir mencionando, <risa> no es nada más el decir si desayuné o no desayuné. Ah. Eh, es, es una cultura que debemos ir desarrollando, pero que está muy relacionada a la toma de decisiones correctas. Fomentar un hábito. Así El es. hábito de, de desayunar primeramente. Uh -huh. Desayunar con calidad, con la cantidad correcta uh -huh. y en el tiempo correcto. Así es. Entonces, sí, es sí, planificarlo. Yo voy a dar un, un testimonio. Y, y aquí está Brenda, que, que lo sabe también. <risa> eh, yo venía en los veranos a estudiar la maestría aquí a Montemorelos y nos quedábamos en la casa de mis suegros. Mis suegros tenían una... Una cultura del desayuno tremenda. En primer lugar, siempre era la misma hora. Uh -huh. Aquí está brendita que no me deja mentir. Uh -huh. Siempre era la misma hora. Nos quedábamos los veranos con, ella, con ellos y, y ya, el desayuno está listo. Siempre era la misma hora. Bajábamos y estaba toda la familia. Muy bien. Y entonces mis suegros ya eran personas mayores, muy mayores, y aún así... Siempre se habían acostumbrado a desayunar mucho. Bien. Bien y mucho. A mí, a mi parecer, mucho. Demasiado. Se tomaba mucho tiempo para desayunar. <risa> Primero, la fruta. Ahí está la fruta. Uh -huh. A comerse la fruta. Muy bien. Papaya, plátano, fruta. Después, el tazón de avena. Y después de eso, un plato con frijoles. Subito. huevo, tortillas. tortilla, uh -huh. y después pan integral Con crema y una bebida caliente. caliente, ¿qué te parece? Al principio yo decía, <risa> tanto desayuno, pero, pero después del verano, que habíamos estado ahí ya dos meses en su casa, ese desayuno, fabuloso cuando ya regresábamos a la realidad de la casa sí, y sí. los horarios y el trabajo y yo necesitaba ese desayuno yo le decía a mi esposa deberíamos desayunar como allá en tu casa con, <risa> con mis suegros pero sí, sí. Y, Dice, apenas dedicas 10 minutos para desayunar. Entonces, ¿en qué momento viene la fruta, la avena, eh, los frijolitos y los burritos y todos los y es demás? Que no está uno acostumbrado, pero cuando ya uno disciplina el cuerpo, el cuerpo lo asimila. Sí, sí, sí. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito, desayun necesito seguir desayunando como... Como ya. Los veranos. Sí, como los veranos. <risa> pero este sí tiene que hacerse una. Sí, y aquí voy a, voy a decir algo. Eh, normalmente, y espero no meterme en controversia. <risa> Por, no, porque normalmente, digamos, ya en, en un núcleo familiar, se espera que el desayuno, yo, digamos, yo, hombre, me despierto y el desayuno ya debe estar listo. Ajá. ¿no? Aquí volvemos a lo de que el desayuno es un ambiente familiar. ¿Por qué no entre todos, entre la familia y la pareja? También hay que involucrarse no solamente en comer el desayuno. Sí, tiene una connotación social. Exacto, sino en la preparación también. Porque eso también va a aligerar cargas en ciertas partes de la familia eh, y va, va a ayudar a que se disfrute también más el desayuno. Ahora, los uh -huh. estudiantes que son externos, uh -huh. yo creo que no todos viven solos pueden programarlo con sus compañeros de cuarto y planificarlos, cómo se distribuyen económicamente, qué van a comprar, de tal manera que hasta ellos puedan promover con los demás el fomento del desayuno, ¿no? Así es. Y así también, porque desayunar solo a veces como que sí. puede ser algo... Y, de... Sí, sí, sí, y, y dando ideas de eso, por ejemplo, algo que se puede hacer, digamos, en algún estudiante externo que vive con otros, no sé, tres estudiantes, decir... Bueno, vamos a elegir y a cada uno le toca hacer el desayuno tal día y vamos a ver quién gana, ¿no? a ver quién le queda más rico. rico. Y ahí también puedes empezar otras rutinas que te van a ayudar a fomentar el hábito del desayuno. ¿no? Es que yo he visualizado también que para los estudiantes la comida más importante es la de comida, es o la del la mediodía. Cena, ¿no? La, la cena. cena. La cena, yo lo no veo la cena. Se planifica más este, sí. y la comida y la cena. Sí, y es que... Eh, la, al desayuno le dedicas tres minutos de pensar que vas a desayunar y la cena tienes todo el día pensando que se te antoja. Porque como no desayunaste, tienes hambre todo el día, Así no es. te sacias con un pan y un yogur y entonces y tienes seis... hambre, tienes hambre, tienes ah. hambre y al final terminas clases, termina el estrés y vienes y... Te das Esa vida. es la clave. Yo creo que esa es la clave. ¿Sí? No desayunas, tienes hambre todo el día. Y no día. te pones a pensar qué necesito. Claro. Te claro. pones a pensar, ay, una dona. Qué se me antoja. Hay un pan, sí. hay una pizza. Hay unos bonles. ¿no? Sí, y entonces cenas más co más completas, uh -huh. cenas tarde, y entonces el desayuno pues vuelve a ser un ciclo vicioso. Ajá. O sea, cenas muy planificadas. Ah, sí. Y se vuelve algo vicioso, por eso es importante desayunar. Cenar menos y desayunar, uh -huh. desayunar más. más. Y aquí en, tengo unas diapositivas de ejemplos rápido este, sí. para que lo puedan ver, de, de ejemplos de lo que sí y lo que no. Un cereal integral como es una granola... Y eliminar los cereales de caja, que habíamos mencionado claro. al inicio. Uh -huh. También, por ejemplo, un buen desayuno y rápido, pues es un buen sándwich de huevito. este al, Y eliminamos lo que sería un sándwich solamente de mermelada, que es pura casi azúcar. no Y las mermeladas eh, comerciales prácticamente. Y, o, de, pues, o de la famosa cacahuatina. O, o, na, o Nutella, Comercial. que es Nutella, la Nutella, que es pura, que azúcar. Es pura azúcar también. Otro desayuno práctico, pues unos hot cakes, con, hasta ahora los hot cakes se les puede poner avena o fruta dentro del hot cakes con su fruta Para y que un licuado más, más nutritivo. Uh -huh. Y eliminar lo más común que los jóvenes van a, a cualquier tiendita por sus donas y su chocolate, uh -huh. que es pura azúcar. Y entonces este azúcar se consume rápido y entonces como mencionaba, todo el día tenemos agua. Una pregunta. Uh -huh. Eh, es, una, es una duda genuina, ¿no? <risa> por ejemplo, tratando de ayudar a los estudiantes, pero también me beneficio yo, ¿no? Por ejemplo, dice, las mermeladas comerciales sabemos mucho conservador, mucho azúcar, etc. Pero, por ejemplo, hacer una mermelada natural, de hervir la fruta nada más y esperar a que se haga aguadita, sí, por, ¿ajá? ¿Eso qué tal? ¿Es, ¿es bueno? ¿Se puede hacer para un desayuno? Sí. Porque es muy sencillo de hacer, yo lo, lo he hecho en casa, con, por ejemplo ponemos manzana y piña nada más a que hierva y que esté hirviendo, hirviendo, hirviendo, lo estás moviendo nada más. Y of a little bit of a little de of a little bit of a little y of a que bit of a little bit muy muy, little bit muy muy muy, muy y pudiera ser una alternativa, ¿no? Exacto. Tratando, Tratando de ayudar a los estudiantes. dedicar tiempo entre amigos a hacer mermeladas, por ejemplo, para el claro. desayuno que Así es. sean sanas, ¿verdad? Así oh, es. sí por las prisas no pueden, a veces el problema con las mermeladas comerciales es de que hasta la recomendación, hay etiquetas que te dicen es una cucharadita, pero Ajá. yo le pongo cuatro. Sí. Ese es el, el problema, ¿no? Entonces a veces pues hay que hay que medirnos, o si no tenemos ese control pues eliminamos las mermeladas y mm. podemos claro, por pues, la fruta natural. La fruta natural, ¿verdad? Y claro. Y un mineral. asunto que hacen mucho los estudiantes, un licuadito lo soluciona todo, un jugo. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando de pronto se toma un jugo de... de así, comercial. Comerci o o puede un ser jugo de la casa. O un jugo de la ¿Un casa. Licuado hecho o jugo. Porque son cosas diferentes de hablar de un jugo y hablar de un licuado, ¿no? Porque el jugo te estás tomando nada más el azúcar de la fruta, ¿no? Pero un licuado le estás aventando la fruta. Entonces es esa? un golpe de azúcar muy grande. Básicamente. O sea, que sí es mejor, digamos, tomarse un jugo de naranja recién exprimido, a tomarse un jugo de los que te venden en las tiendas. Claro. Eh, La es puro color. Exactamente. <risa> o sea, si vas a tomar un jugo, tienes que hacer esa diferenciación, ¿no? Que es natural y que es, eh, es no es natural, ¿no? Es que hay algunos que me dicen, profe, yo todos los días desayuno un licuado, es todo lo que hago. Uh -huh. Y yo me quedo pensando, ¿será suficiente el licuado? No es suficiente el licuado. Eh, por eso mencionábamos que es importante incluir, pues, este, los, eh, pues, a las proteínas incluir, pues, la fruta sí. incluir, pues, las fuentes de grasa natural como una, un sándwich de aguacate, por claro. ejemplo. Claro. Este, sí, yo sí, re, sí, recomiendo. Si este día yo no pude desayunar a tiempo, pues, un licuado para, para no irnos con el estómago uh -huh. vacío. Es importante no irnos con el estómago vacío. Pero no hacerlo un hábito que todos los sí, días me voy que a solo tomar sea el licuado. licuado ¿no? exactamente. Y a solucionar ah, con eh, eso. Eh, porque el... no, no vamos a solucionar. Sí. Tal vez un día, por ciertas razones, no lo hago, pues sí me tomo el licuado. Pero sí es importante fomentar ese hábito de planear mi desayuno y de tener un desayuno, como yo les mencionaba. La clave claro. es que un buen desayuno es el que no me va a dar hambre durante las primeras cuatro horas del día hasta que llegue la siguiente comida, cuatro o cinco horas, dependiendo. Sí. Y, y por tiempo. ejemplo, también una pregunta, ajá. tratando de ayudar también a ¿Sí? los estudiantes, sí. no ya estoy sacando todas mis dudas, yo también ¿no? aprovechando. Sí. No, pero por ejemplo, eh, tratando de, digamos, no tengo tiempo, me hago un licuado. ¿Cuál sería un muy buen licuado? Hágame el examen otra vez. Digamos, por ejemplo, en casa de repente hacemos eh, que le ponemos un poco de bebida de soya, de leche de soya, eh, ahí ya, ya trae, fuente de calcio, ajá, trae proteína, proteína. también. Eh, le papaya. metemos también a veces, puede ser papaya o fresa La. con plátano, Esa, pues le ya echamos viene. aparte avena y le puedes meter algunas almendras. Pues ¿no? ya prácticamente contiene todos los nutrientes, Ajá. es un buen licuado. Ajá. Entonces, algo así también, pues los estudiantes que sí, nos están viendo, lo pueden, hacer. lo pueden aplicar. No para que lo hagan todos los días, sí. ¿ok? Claro. Pero es una alternativa tratando de darles también herramientas. Sí. No nada más de decirles, eh, no hagan esto, si hagan esto, no hagan esto, sino darles alternativas de, de sí. qué pueden, pueden hacer. Ahora, un consejo antes quería mencionar también. Sí les recomiendo que al levantarse los estudiantes puedan tomar un vaso de agua. Cierto. A, muy a ver, importante ¿nos puede explicar la razón, doctor? Sí, el, el simple hecho de tomar un vaso de agua, que no sea fría, que sea tiempo. ni tampoco muy caliente, al, que sea al tiempo, tiempo, ayuda a encender el metabolismo. Es correcto. Ah, muy bien. Entonces, es como prender el switch. Sí, básicamente, entonces a la hora que llega el alimento, ya el, el cuerpo está ya listo. está con el metabolismo. ¿Cuánto tiempo antes del desayuno? 45 minutos antes o una hora antes. Sí, ¿verdad? más o menos. O sea que te levantas... Te sí. tomas el agua, te vas a tu matutina ah. y luego te puedes ir al comedor. Lo, lo que hacen muchos es dormir con un vaso de agua al lado. Entonces, ah. me despierto y viene el agua. Es un buen hábito. Un buen hábito. Uh -huh. Muy bien. Ya para concluir, este, un último consejo que le demos a los estudiantes en torno a esta temática tan interesante. <risa> <risa> pues, el consejo que, que les recomiendo es Planificar. Dedicar un tiempo para planificar sus desayunos, porque por más que tenga la intención de desayunar, si no lo planifican, este <coughs> va a ser un poquito complicado. Y empezar poco a poco hasta que se genere el hábito de desayunar y que el cuerpo se acostumbre, porque si no está Así acostumbrado, es. pues 21 días más o menos se fo forma un hábito, poco a poco. ir si yo no desayunaba cinco días, pero ya empecé con uno o dos, Así ya es ganancia. Poco a poco y planeando, ¿qué es lo que voy a desayunar para no Llegar en blanco y no saber qué preparar. Sí, es. En cortito. Muy cortito. Yo creo que el mejor consejo que les, les puedo dar, eh, más allá de todo lo que hemos dicho, es aprendan a disfrutar el desayuno. Mm. Muy Porque cuando aprendes a disfrutarlo, lo vas a querer seguir haciendo. Y se te va a hacer un hábito y va a ser mucho más Tómate fácil. Tómate tiempo. Exacto. Va a ser mucho más fácil poder generar ese hábito cuando lo disfrutas. Entonces, aprendan a disfrutar el Muy desayuno. Bien. Y recuerden, queridos alumnos, que hay que formar una cultura del desayuno, para que usted no esté con hambre todo el día y luego tome malas decisiones en torno a lo, que, a lo que come, ¿verdad? Porque es importante, escuché por ahí que alguien dijo que nosotros somos lo que comemos. Es correcto. Muchas gracias, Brenda, y muchas gracias, Dr. King, por eh, sus aportes. Les aseguro que los estudiantes van a... Y maestros también, ¿verdad? Hemos aprendido mucho en este legado cultural eh, que es tan importante porque es hay que generar una cultura sobre la buena alimentación, específicamente sobre el desayuno, la importancia del desayuno para que estemos fuertes, para que tengamos buena memoria, para que no nos durmamos, podamos concentrarnos muy bien y entonces cumplir con todos nuestros objetivos, ¿verdad? Y tener un mejor rendimiento escolar. Tener un mejor rendimiento escolar. Eh, eh, fue un, un legado cultural muy, muy interesante y un buen aporte. Los invitamos a los demás eventos. Cheque usted su cartelera cultural UM. Gracias.